Los familiares de Giovanni García Tejada, quien falleció en medio de un incidente registrado en Guaraguao, municipio de Villarriba, se concentraron en el Palacio de Justicia de esta ciudad de San Francisco de Macorís para exigir justicia por la muerte de su pariente. El miércoles, día primero, a celebrar el Día del Trabajador, él trabajaba en un negocio y sus compañeros salieron con ellos a celebrar el Día del Trabajador. Entonces, por allá se armó un lío. Por el Dios no era con Como ellos, otro grupo, y todo el mundo se despedigaron, salieron corriendo y lo dejaron ahí solo que estaba metido en el baño, entonces cuando él salió de ahí lo agarraron a esos tres. Esos tres criminales y lo mataron a sangre fría a un hombre desarmado que no era de él. Pero se dice que supuestamente le iban a ir que la maiga, la mamá de muerte. No, bien. no, eso es mentira. Mentira. Eso no mentira. Fue, mentira. Eso no fue porque eso una señora de allá el... del sitio lo dijo, que eso no fue. muchacho de lo que nada. cometían en Rebus, me dijeron a mí que él no estaba en, en eso. Fue otro muchacho. Fue otro muchacho, que otro... muchacho ¿Qué ya? piden ustedes? Ya que están detenidos. Uutil. Uutil.